Tranquilo que estoy yendo, brother. Tiene uno. Vale, me lo pongo, me lo pongo, me lo pongo. Braqueado. Oh, tío. Oh, de muerte. Oh, tío. Uy, pues. Tengo un amigo que se volvió a buscar esta partida. Uno lo voy a mandar para el lobby, pero ya. ¿Y tu amigo qué tal? Es bueno. Uno lo es. Adolescente, es decente, es mm. decente. Sabe seguir órdenes. Y no se tiltea, que es lo importante. Solo juego por él. Si vota que sea la escopeta <risa> Bueno, pregúntale eso. Quiero cazar placas. Ahí la tenéis. El papel lo haría también muy bien, entonces no de ser de privadas, sí. No, hay gente conmigo, gente conmigo, chicos. Voy, bueno. voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy. voy va, va, va. Va, va, va, va, va, va. Va, va, va, va, va, va. Va, va, va, va, va, va. Corre, corre, corre corre, corre. Voy a tirar va, no tu. Tira tu va, tira, tira tira. La tiro, ya. Llega otra? Ah, bro, que a uno Venezolano, que que es venezolano, tío. Bueno, le he dado uno, tú. se roto, le roto Había uno atrás sin destunear, bro voy por mis armas. Sí. Toma, toma todas, toma todas, no te digo. Se ha chupado? Grateado. ¡Madre mía! Lo dejó un tío tú. Uno se está abriendo ah, de derecha. Ah. Vale, le di cabeza y, y le toco chapas, no sé por qué. ¿Por qué qué este Voy con el silencio, el de aquí arriba De derecha, me dije que bro? había uno abierto de derecha tío. Marcar si sí puede ¿Dónde estaba? Por el propio aquí. Está ahí el otro, eh Detrás de ese cacharro, igual le Blanco Me da a mí, yo no le doy a él, no sé cómo Y oh, está hacer no, el tercer no, no, no. piso Segundo o arriba? Está, está bajando, está bajando, está por aquí metido Venga por donde estoy yo, coño no Vamos a seguirme, exactamente por donde vaya. Tranquilo que estoy yendo, brother Tengo a uno Ball lobby, lobby Dios loco, no me voy a contar eso Muere <risa> <Bueno, risa> 0, ni te lo mata eh. <risa> ¡Coño, <risa> sí. <risa> mira, mira, no, tiro de ataques! Ni idea. Pero ¡Me digo, ¡Me La verdad es que casi muero, para que me hombre. No lo Si mal, salí del tiro para batir, pero no para matar, porque sigue es así de... Pero no es un team completo. Palmo, de palmo. Está tuneado. Ahí el tren de luz. No. Bueno. Ahora está lo No, La gente tiene armas, así como una pregunta general. Parece que, que, no. que no, bro, todo el mundo tiene armas el suelo. Mejor. No, que mejor. pues yo no llevo por nada. Pan, para nosotros es más fácil de matar. Marca los no banning, marca los banning, marca lo banning. Te okay. se lo robas. Uy, vaya, por te mataron. Te lo va a robar, te lo va a robar. Ya okay. <risa> yo <risa> Y hay uno más en el borde Vale, lo tengo en para este No, vamos a ver si podemos podernos. A ver si tienen armas. Tampoco tienen armas. Exactamente. No tengo balas. No tengo balas, vale. armas. Venga por esto de aquí. A intentar ni parvos. Ni idea, no tengo. Vamos. Que... No comprendes esto por culo. No entiendo por qué me da tan mal el juego, ¿sabes? Porque Ah, tengo... no, por culo tú. ¿Dónde? Ventana, ventana, es eh, bueno, es bueno ese men. Oh, bueno. Vamos, anímate. Acá, detrás. Vamos, muerto. Era bueno ese men, eh. A lo mejor chites, diría. Y me le robo otra vez. Madre mía, el que me dice, bobo, es que me bobo todo al comienzo. <risa> mira, pues mira, mira el daño, que cabrón. Cabrones somos. Había eh. gente en piscina Cabrones también antes, somos, ¿no? Sí. No sé qué se habrán hecho los de piscina. Somos dos ratas que no se puede. Me encanta por donde votamos, bro. Todo Sobre mismo. todo yo porque se me mando. Eh, no, no, no, no, no. Te salvo, te salvo. Como se me muere, como se me muere. Asomo y no murió. Ahí, asomo, sí, asoma, tiene que asomar. Hermano. Te mueve. Traqueado. Uh, qué buena tú Dos tiros al mismo tiempo Pero el sniper, tú también van el sniper Sí, güey, con el sniper Si sí, tenemos dos Madre mía, dice que es huevo y él me robó dos más ¿Qué? Mira tú, no me es robado dos Ya lo sé, por eso, por eso Hay que farmear los Dice que me estaban disparando a mí dos, Son dos teams, uno con Ghost Porque se acaban de pegar Mira eso lo que hago allá A ah, dos Aquí lo uno. Ay, hay maro otro, Ronnie. Pero da igual. Le pegaron una termita, le pegaron una termita. ¿Dónde está, amigo? Eh? Cerca, se me ha clavado. Al frente, sniper. Frente, el negro. Vale, me lo pongo, me lo pongo, me lo pongo. Fraqueado. Batido. Oh, ¿Te matas o no bro? ¿Qué pasa? No, no, no, no, tengo ángulo No, ni yo tengo. ángulo un tiro pero se ha metido no. para dentro ya y no... Ha batido otra vez Con calma, con calma, escúchame, vive en zona, no. zona, zona, Tienes que salir, no, tienes no, que no. salir Ahí está el otro, no. está dos teams, zona, zona, edu Pues nada Me dio la kill Vamos Ya, no, que bro, que haría mi kill, tú Lo ha batido dos veces y Yo quiero mi wing Me la merecía Tiene que abrir uno detrás nuestro, eh Sí Derecho, ¿no? Ya está, nos ¿Sí? queda uno. El que, el que he visto ya antes, creo que está ahí. Posible, posible, posible. tiro una stun por si acaso. Quick, stop, quick, stop, chicos. No intentamos. No me sale nada. Igual no está aquí, igual no está aquí. Prima no del negro. No está aquí. No, no está Cuí, eh... que Es que se ha escapado del otro equipo. Yo voy con el sniper en mano, o así sea que ya... Yo voy con el sniper en mano también el empezado. empezó. Mira, mira, mira, mira, mira lo que voy a hacer. Ahora. Venga por mí. Es que no estoy en Venga por mí. Pero por la cara... Acá tiene una estufa, ¿no? Porque va a tirar Jodas que este es el buque que está desinvolante. No, no lo no, no. Venga, hombre, ¿qué coño está? Ey, ¿qué haces tú? ¡Oh, tío! ¡Uy, cuisco! ¡Cuisco!